Me da gusto saludarlos. Eh, estoy recordando la serenata en el Jardín Victoria en Silao Guanajuato. En mayo me de las serenatas, pero continuamente había serenatas en el jardín jueves y domingos, si mal no recuerdo. Son inolvidables porque pues son los primeros romances que tuvimos de adolescentes prácticamente algunos todavía tendrán por ahí en la hoja de algún libro escondido algún pétalo de flor que les regaló alguna muchacha que en aquel tiempo lo cautivó. Algunos tendrán todavía algún poema escrito de los primeros amores de la juventud, aquellos amores platónicos... Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Y empezábamos a escribir los primeros versos y a buscar en la radio las primeras canciones de amor y esperábamos con ansia que se llegara la otra serenata para ver si lográbamos ver aquella criatura que nos cautivó en aquellas vueltas y que en una vuelta nos sonrió o que se nos quedó viendo. O que la quedamos viendo con mucho cariño y decíamos, me sonrió, me sonrió, se me quedó viendo. Hace muchos años, pero todavía hay grandes recuerdos de esas serenatas en Sila, Guanajuato, inolvidables. Llegaban mucha gente de fuera a esa serenata Quizás de viejo, de grande, vienen malos recuerdos. Los tígnos más vivos no han pasado los años. Quizás siento el perfume todavía de aquellas flores que recibía uno o entregaba uno. Y repito, quizás en algunos cuadernos o libros por ahí olvidados todavía hay algunos pétalos disecados de aquello que se entregó en aquel tiempo con tanto cariño con un inicio de un romance que nunca fue, que nunca floreció, que nunca culminó, pero que ahí está en el recuerdo la cara de aquella vecinita o compañera de escuela. Me da mucho gusto saludarlos, ojalá ustedes también recuerden la serenata, lo que vivimos en la serenata. Y oímos la música todavía que se tocaba en los kioscos con grandes orquestas que llegaban a las serenatas en, en Silao Guanajuato, en mi pueblo. Muchas flores, muchos recuerdos. Que Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos, saludarla saludarlos. Y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad